Desde el Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Darwin Eduardo Guevara Bermúdez, Jefe de Distrito Quevedo Mocache, encargado. Gracias a los medios de comunicación por estar acá presentes, pues el motivo eh, se les ha citado a esta rueda de prensa para hacerles conocer el resultado de los dos procedimientos que tuvimos el, el día de ayer importantes, donde existen dos personas heridas por arma de fuego. El primero se trata de un evento que ocurrió en el sector del Anillo Vial, Delincuentes eh, se han subido en el Cantón Ventanas, en la cooperativa Saracay, disco número 22, la cual estaba cubriendo la ruta Guayaquil-Santo Domingo. Y a la altura del anillo vial eh, realizan el, el asalto a la unidad. Hemos implementado como estrategia operativa de mantener a nuestras motocicletas, a nuestros patrulleros, en presencia constante y permanente ante todos los hechos que se han suscitado en el anillo vial y de esta manera reaccionan las unidades y logran la captura de una persona de sexo masculino, John Fernando C.B., quien no posee antecedentes, el mismo que al notar la presencia policial con sus compinches, realizan disparos en contra de la humanidad de nuestro personal policial y se meten a este maizal. Resultado de esto, hay, eh, esta persona que les acabo de nombrar, John Fernando C.B., tiene una herida a la altura del pecho producida por un disparo de nuestros servidores policiales que en el uso legítimo de la fuerza respondieron a esta agresión de parte de estos delincuentes. Es la única persona que fue capturada en este caso de los tres asaltantes que golpearon en este, en este vehículo de la cooperativa Saracay Producto de esto tenemos eh, recuperación de dinero, 16 teléfonos celulares, los mismos que fueron fijados por el personal de criminalística en el lugar de los hechos y nos encontramos a la espera de la audiencia de calificación de flagrancia que se dará el día de hoy, de la cual esperamos el respaldo de los operadores de justicia para este evento. De igual forma, en el sector del circuito eh, Divino Niño, en el sector de la, eh, del Chifa Jade, el día de ayer se produce un robo de una motocicleta. Inmediatamente nuestras, nuestras unidades policiales reaccionan de manera inmediata y oportuna, acudiendo detrás de la prefectura a este sitio en busca de la motocicleta, lugar en el cual nuestros servidores policiales son agredidos eh, con disparos de arma de fuego en contra de su integridad eh, física. Y en esta, en esta circunstancia, haciendo el uso legítimo de la fuerza, también resulta una persona herida por un disparo de arma de fuego el cual fue trasladado en primera instancia al Hospital Sagrado Corazón de esta ciudad de Quevedo y por la gravedad de su herida, porque presenta un solo disparo, fue trasladado hasta el Hospital de Babahoyo, en donde al momento se encuentra ingresado esta persona. Vuelvo y repito, todo nuestro respaldo para nuestro personal policial cuando está realizando este tipo de actuaciones, mientras sea en el uso progresivo y legítimo de la fuerza. De esta manera, también tengo que indicarles que la motocicleta producto del robo fue incinerada por parte de los familiares de esta persona, quien corresponde a los nombres de Dani Lenín B.B., B, quien posee antecedentes penales, tiene dos detenciones anteriores y que al momento se encuentra hospitalizado en la ciudad de Babaoyo. Vuelvo y repito, la motocicleta se encuentra incinerada, la motocicleta que fue robada. El denunciante lo reconoce plenamente a la persona herida como el causante del robo, por lo cual nosotros estamos garantizando el debido proceso y nuevamente esperando la audiencia de calificación de flagrancia, donde los operadores de justicia esperemos que se realice la prisión preventiva para esta persona. Y tenemos un tercer evento que se dio en el sector de La Loreto, La Loreto Bajo, donde delincuentes también realizaron eh, un asalto a una persona. Como no se dejó robar, le propinaron un disparo a la altura del brazo. La persona se encuentra estable. Policía Nacional inmediatamente reacciona, realizamos algunos allanamientos en el sector de La Loreto y se procede a la captura de dos personas y el arma de fuego. De esta manera, señores, estamos eh, demostrando los trabajos que estamos realizando el día de ayer aquí en este distrito Quevedo, donde estamos garantizando la seguridad ciudadana y el orden público para todo el distrito Quevedo-Mocache. Si tienen alguna pregunta respecto a estos tres casos para que nos hagan conocer. Bueno, son algunas organizaciones, de acuerdo a la información que estamos manejando con, eh, con Policía Judicial, esta es una organización que, está, que estaba asaltando los buses que circulan por el anillo vial. Vuelvo y repito, la estrategia operativa de estos delincuentes es subirse en el Cantón Ventanas como pasajeros presuntos y obviamente en el transcurso, porque son ciudadanos de acá de Quevedo, del sector de la China, de donde se bajan frecuentemente, se bajan en su sitio de donde ya ellos quieren quedarse, pues y obviamente ahí es donde nosotros realizamos la captura. En este caso solo fue de una persona, pero si me están escuchando, ya tenemos las identidades de esos sujetos de los cuales sacaremos las respectivas boletas de captura y obviamente iremos tras de ellos. En el anillo vial hemos, hemos implementado una estrategia operativa a lo largo de todo el, el, el, el anillo vial que inicia en, en el límite con Buena Fe hasta San Carlos. Lo hemos dividido en cuatro segmentos de seis kilómetros aproximadamente cada uno, para que nuestros patrulleros estén haciendo presencia constante y permanente de la presencia policial con las balizas descendidas y evitar eventos como los que ocurrieron en la madrugada del viernes amanecer sábado, donde hubo varios transportes que fueron apedreados por estas organizaciones delictivas que quieren detener la marcha de los vehículos para realizar asaltos. En la madrugada, permanentemente. Estamos, como le digo, hemos dividido a todas nuestras unidades en cuatro segmentos para que cada quien tenga sus seis kilómetros de responsabilidad y de esta manera evitar que se cometan este tipo de eventos. Los, los postes de luz de Senel. Los, por favor, del, anillo vial, ¿de del anillo vial que empieza en Buena Fe hasta el tema de San Carlos. Se les divide en cuatro segmentos. En, la, en el día también estamos con el mismo dispositivo, por eso es que el día de ayer... Al tener la información del asalto, pues nuestras unidades reaccionan de manera inmediata pues, y se logra la captura. Si no, obviamente no hubiéramos podido eh, reaccionar de una manera eficaz en este caso. Hay que hacerles conocer que se ha gestionado en la Mesa Técnica de Seguridad el tema del alumbramiento del, del, del anillo vial con el tema del CENEL. El señor jefe político el día de ayer viajó a la ciudad de Quito donde ya nos ha hecho conocer de que ya ha sido favorable la autorización para que se coloquen los postes en, en un valor más o menos de unos 800 mil dólares, lo que más o menos cubriría unos 10 kilómetros de la vía aproximadamente para que sea iluminada este anillo vial que tanto problema nos está causando en el tema delincuencial. Entonces, esto nos va a ayudar con el tema de las estrategias, la, la, la, la, la estrategia situacional donde el ambiente se genera una percepción de inseguridad. Obviamente, con el alumbramiento de esta vía, vamos a tener una mejor percepción de seguridad en este sitio. ¿Quién hace la inversión de esta Obviamente, pues eso es el CENEL. El CENEL es el que va, tiene ya el presupuesto. Obviamente ellos tienen un tema de compras públicas y se demorará pues un par de meses, esperemos que para principios de junio ya estemos colocando las primeras sí. luminarias y obviamente se les dará a conocer de que este tema obviamente se pidió de acá. Son situaciones que escapan ya de Policía Nacional, pero que nosotros las hemos también pedido y gestionado y obviamente muestra de esto el jefe político, el señor eh, abogado Chávez, el día de ayer se trasladó a Quito y ya se obtuvo ya la autorización. Porque como ustedes entenderán, el anillo vial tiene la planificación a futuro de que tenga tres carriles. Tres carriles de ida y tres carriles de venida. Es por eso es que ustedes ven en el medio unas vallas que, que dividen el carril. Entonces se pidió la autorización para colocar la iluminación en el medio y de esta manera bajar el costo de las luminarias y no se ilumine de lado y lado como en primera instancia estaba previsto. Eso tiene un costo mayor. Entonces se va a iluminar en el medio y colocar una lámpara, un poste que cubra con dos lámparas LED a los dos costados y de esta manera iluminaremos el anillo vial y tendremos una mejor percepción de seguridad ciudadana. Pero vuelvo y repito, todo esto ha salido de la mesa técnica de seguridad acá, que se la organizó con los diferentes actores, alcaldía, gobernación, por supuesto, Policía Nacional y el CENEL, que nos ha indicado, pues y obviamente hicimos que las cosas sucedan y ya tenemos la autorización. Esperemos que lo más pronto posible se dé el tema de contratación pública, como ustedes entienden. Este es un tema que se demora un poco, pero que a la final se va a dar. Y esto ya se lo realizará durante este 2022. Coronel, ¿durante el día hay presencia policial en el anillo vial? El anillo vial en el día tenemos también la presencia policial. Vuelvo y repito, estamos atacando en lo que es la entrada a la China, sobre todo, donde sujetos salen en cuatro o cinco motocicletas a realizar los asaltos a los demás motorizados que pasan por el sitio. Vuelvo y repito, es una extensión bastante extensa, sin embargo, la hemos dividido en segmentos para de esta manera cada circuito tenga su territorio de responsabilidad y también los carros que tengan el de Cámara de Seguridad, para que ustedes se puedan rápidamente como lo ayer. Bueno, efectivamente los vehículos de transporte tienen este tema, ¿no? Pues obviamente fuimos alertados a través del 911, nuestro número único de emergencias. Y es necesaria la denuncia. Se gestionó con el chofer del bus, con las personas, con el a, a los que llegaron a Santo Domingo y se ha recetado la denuncia. Y con todos estos argumentos, pues nosotros pues vamos a realizar la audiencia de calificación de flagrancia y esperemos. Y esperemos que los operadores de justicia pues procedan conforme a la ley. ¿Las evidencias que se le encontraron a este individuo que eh, está detenido? Del caso del anillo vial son 16 ¿Está? teléfonos celulares de diferentes gamas, que es lo que se habían llevado, dinero también de lo que es el del bus. ¿Documento? Todas esas evidencias, documentos personales, tarjetas de crédito, toda esa situación se logró recuperar pues y obviamente serán presentados ante la autoridad competente el día de hoy. ¿Ante las investigaciones... Sí, por supuesto, son algunas organizaciones, pero vuelvo y repito, cada quien tiene su modus operandi. Esta es una organización que asaltaba buses haciéndose pasar por pasajeros. La que nos está atacando en el anillo vial a la altura de la China son sujetos que salen a poner obstáculos, piedras, palos, para que los vehículos, camiones, buses, vehículos pequeños, detengan su marcha y en este caso asaltar. Como el día viernes, amanecer sábado, no pararon su marcha, pues obviamente eh, en esta retaliación, digamos, que no les pararon la marcha, eh, procedieron a lanzar piedras a todos estos vehículos y obviamente esto nos genera problemas, pero no hubo el asalto, pero sí hubo el daño al, al bien ajeno. Y esto ya está en la Fiscalía para que se aperture la investigación previa y dar con los, eh, con los responsables de estos hechos. Policía Judicial ya tiene los primeros elementos, estamos trabajando en la investigación previa y esperemos que lo más pronto posible todas estas personas sean puestas tras las rejas. Bueno, Sí, efectivamente, recibimos la alerta eh, de parte de los docentes al 911. Obviamente, como ustedes conocen, ya vamos a retornar eh, o se está regresando de poco a la presencialidad y todo va a ser normal. Se están dando estos eventos en los diferentes puntos. Obviamente, a los docentes, a, a, no solo a ellos, a todas las personas que están en la calle, pues pueden ser objetos de robo. Esto se está dando a nivel del distrito, pero vuelvo y repito, Policía Nacional está ahí para garantizar la seguridad ciudadana, muestra de eso los tres casos que estamos indicándoles a vuestro conocimiento para que ustedes sepan que la Policía Nacional está ahí para reaccionar y aprender a todos estos sujetos. Pero quiero que también sepan que ese trabajo es en conjunto con el aparataje de justicia, con el aparataje de fiscalía y jueces, donde ellos también tienen que hacer su trabajo. Nosotros como Policía Nacional estamos cumpliendo. Y ahora espero la respuesta de los operadores de justicia a ver qué sucede en las audiencias, en las cuales también les invito para que estén presentes y sepan qué es lo que sucede post audiencia porque aquí se les hace conocer las detenciones que estamos realizando día a día y después nos encontramos con sorpresas de que no, no se quedan detenidos de estas personas. Entonces habría que analizar caso a caso qué es lo que está sucediendo y por qué se dan estos tipos de eventos. Entonces Policía Nacional captura a estas personas y luego nuevamente están en las calles delinquiendo. Entonces son cosas que ya escapan de la responsabilidad de Policía Nacional. Eso A eso me estoy refiriendo y a eso habría que preguntarles a los operadores Hombre. de justicia qué sucedió ahí. No podría dar yo detalles ah, porque sí. eso ya es un trabajo netamente judicial. Por eso estoy diciendo, señores medios de la prensa, nosotros como policías hacemos nuestra parte, pero también pedimos y exigimos que la función judicial, fiscalía, todo el aparataje de justicia también haga su parte. Muchas gracias. Del día de ayer, en la Loreto, son extranjeros o hipotreos? Ecuatorianos, son ecuatorianos, son ecuatorianos. Muchas gracias.